fantasmitas, ¿cómo están? Y bienvenidos al Grinch Paranormal ¿Cómo están hoy? El día de hoy ya me vine acá el cuarto maldito porque ya notaba que extrañaban el, lo que es el closet de este con la puerta semiabierta. que muchos preguntan ¿por qué esa puerta está abierta? Porque de ahí han salido cosas y han aparecido cosas y desde tiempos remotos en este canal lo dejamos así semiabierto por si va a pasar algo, pues que pase por ahí y yo me doy cuenta hasta que esté editando porque si me doy cuenta mientras estoy grabando pues me da miedo. Ok, el día de hoy les traigo un video de una teoría conspirativa que sí, fíjense, sí está muy loca, pero si te pones a pensar fríamente es que sí, sí da así como escalofríos pensar que esto sí sea cierto. Uh, no sé si me da más escalofríos la teoría o de que se acerque más a la realidad de lo que uno piensa, a pesar de que tú digas, no, no o sea, está como muy loca, muy fumada, uh -uh. Pónganse a investigar un poquito sobre lo que son las desapariciones en todo el mundo y la verdad es que, o sea, me da miedo pensar que esto sea cierto porque, bueno, yo tengo sobrinos, yo tengo primos, yo tengo un hijo, yo tengo, pues, gente menor de edad que puede caer en esta teoría, ¿ok? Así que, bueno, vamos a estar hablando de esto y más que nada para que, pues, se mantengan seguros, para que se mantengan a salvo, de verdad que guardar tu privacidad y todo eso, no se expongan tanto en redes. Hay gente muy mala... Allá afuera en el mundo, ok. Así que bueno, vamos a empezar con este video. Recuerden antes suscribirse, antes de que se vayan porque subo cuatro videos a la semana. Este es el tercero que subo en esta semana. O sea que tienen que checar los otros dos que subí. En estos días pasados Y bueno, de este lado les voy a dejar mi TikTok rápidamente eh, Casi todos los días Yo creo que tiene unos 5 TikToks a la semana, amigos, por allá Entonces ahí los espero De este lado les dejo mi Instagram Yo les recomiendo seguirme por allá Es lo primero que agarro Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook Todos los días tienen memes Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con este videito Ok, antes de empezar Les quiero decir que esto es una teoría, ¿ok? O sea, por definición Teoría es conjunto organizado de ideas Que explican un fenómeno Fen fenónimo, fenómeno eh, deducidas a partir de la observación, ¿ok? Es decir, que esto no es comprobado, simplemente es algo que alguien dedujo por eh, ver cosas en internet, ¿ok? Cabe aclarar que la compañía de la que voy a hablar ya salió a decir que nada de lo que se estaba tratando en internet es cierto, obviamente... Pero bueno, vámonos directo, ¿ok? Todo este gran escándalo, fenómeno, si lo quieren poner así, se dio por Twitter. Eh, fue el día... el 10 de julio, ¿ok? Ya tiene un ratito. En inglés es por eso que a lo mejor no hay mucho todavía en español hablando sobre esto, pero es que es muy grande, ¿ok? Vamos a estar hablando sobre una teoría conspirativa que se dio acerca de una tienda de muebles en Estados Unidos que se llama Wayfair y cómo es que tra fi can con menores ok? y bueno como les digo Wayfair es una tienda de muebles ¿ok? vende de que muebles decoraciones, almohadas, tapetes o sea como Home Depot o algo parecido así como más o menos ¿no? ya me entendieron ok, entonces esta teoría va de que se publicó un video aquí en Twitter que lo publicó Tommy G, al parecer él está tomando está grabando la pantalla de su, de su celular desde otro sitio recuerden que hay muchos sitios en internet que no solo son los que vemos en internet, o sea está la Deep Web, está Reddit y están un montón de cosas donde se postean cosas un poco más fuertes que en el internet normal y pues bueno, el tweet dice aquí no solo se vendieron en 12 mil eh, dólares gabinetes con nombres diferentes de niños en cada uno, sino que también almohadas de 10 mil dólares con nombres diferentes de los niños en las mismas almohadas y todos los nombres únicos son de niños desaparecidos el año pasado, ok entonces, vemos el video y vemos que por ejemplo, un gabinete o un closet no sé cómo ustedes le quieran decir a este mueble, venderlo en 10,899 dólares es demasiado es excesivamente demasiado porque si nos vamos a su página oficial nos vamos aquí por ejemplo a los gabinetes y fíjense si sí son caros o sea de que 186 dólares 154 dólares 200 dólares pero nada que ver con 10 mil dólares 11 mil dólares ahora Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, todos los muebles, todos los muebles tienen un nombre. Aquí estamos en la página oficial de Wayfair. Por ejemplo, aquí dice uno. Um, Lorraine, uno, Door, uh, Accent, Cabinet, bla bla bla. Otro se llama Adalberto, ok. Otro se llama eh, Javib, otro Elton, otro Carslon. Es decir, como que le ponen a cada mueble un nombre diferente. Aquí lo curioso. Es que en este video de Twitter se publicó, por ejemplo, se llamaba Anabel, ¿no? Este que vemos se llama Anabel 5 shelf storage bla bla bla Que dice que se vende, que se vendía en 12 mil dólares, ahora se vende en 10 mil 899 Ok, ahí todo muy bien, vemos que se llama Anabel Y después vemos otro que se llama Kyla 5 igual en 12 mil dólares Ok, todo, tú dices, ah, oh, pues igual, o sea, pues así están los muebles con diferentes nombres lo curioso es que, por ejemplo, si este mueble de 12 mil dólares se llamaba Kyla, hay exactamente una niña que fue desaparecida que se llamaba Kyla, ¿ok? Entonces, ese mueble que se llamaba Anabel, hay exactamente una niña perdida o desaparecida que se llama Anabel. Y así concuerda cada nombre con un niño. O sea, pero es... ¿cómo? O sea, tú puedes decir, Ay, o sea, hay mil personas que se llaman, por ejemplo, Kyle, ¿no? Muchísimas en Estados Unidos. Sí, pero aquí... Es como un nombre raro. Por ejemplo, este Yaritza. Y exactamente es Yaritza el nombre que tiene. O sea, no, no son nombres como. como dicen por ahí. Nombres únicos. Como no. No muy usuales. Vamos a ponerlo así. Y lo curioso es pues el precio. 10 mil dólares. En ningún. Ningún mueble de todo Wayfair en su página. Cuesta más de pues de mil dólares. Entonces que algo cueste. 10 mil dólares, se me hace bastante excesivo ¿y por qué? pues se dice que más bien es como una tapadera de que pues están traficando con las personas que estuvieron desaparecidas, o que están desaparecidas más bien, obviamente bajo este video de este tweet pues hizo, no tienen una idea, fue un escandalazo y la gente fue alimentando un poco a poco esa teoría porque bueno, se ponen a investigar y pues ustedes saben que internet pues hay todo ¿no? Entonces, aquí otra persona puso que si tú, por ejemplo, tomas un código, escoges cualquier mueble y te da un código, ¿no? Si tú vas y pones ese código en otra página llamada Yandex, que se supone que Yandex es una... Fíjense, aquí les voy a leer tal cual lo que hice. Yandex es una empresa multinacional de tecnología rusa especializada en servicios y productos relacionados con Internet. Entonces, si tú tomas un código de cualquier mueble de Wayfair y lo pones en Yandex, te, te saca fotos de niños tanto en Estados Unidos como en México. Y a esto me refería de que ustedes cuando vayan a subir fotos de sus sobrinos, de sus hijos, pongan todo en privado, no lo pongan en público. Porque esto es lo que pasa, que la gente se roba esos datos y los pone en estos sitios que no deben de estar. Ok, este tweet, les digo, se hizo súper, súper viral. O sea, estamos hablando de que tenía 1.5 millones de visualizaciones, un montón, o sea, más de casi 30 mil retweets Y obviamente, pues, este tweet les llegó... Llegó a Wayfair y ellos hicieron como algo, un anuncio oficial diciendo que esos precios habían sido un glitch o un bug de la página, es decir, un error. Y que por eso marcaban esos precios, pero pues que ya todo estaba arreglado y que nada de lo que se decía en este video era cierto. Digo, obviamente no van a salir a decir públicamente, ah sí, aquí pásele o sea, pues no. Y bueno, en esta teoría puedes agregar... Eh, pues todo lo que pasó en el video de Yomi con Justin Bieber no, eh, Un montón de actores que supuestamente están metidos en esto también Un montón de, como de gente importante que está en esto Entonces les digo, si ustedes buscan y le rascan un poquito Es que sí encuentran cosas y más cosas y más cosas que alimentan esta teoría Que les digo, como les dije al principio, sí está muy loca Pero es más loco darse cuenta que está más acercado la realidad de lo que uno cree una vez hablé con una persona y me dijo así de que, eh, ¿sabes qué? tú no eres para meterte como en la deep web, o sea, jamás, jamás te metas por tu salud mental, no, no lo hagas porque encuentras cosas que ni siquiera te imaginas y yo así como si viendo esto me traumo, imagínense yo meterme a esas páginas, no entonces fantasmitas pues, hay que cuidarnos todos y hay que cuidar a los más pequeños o sea, cuidar a los vulnerables y pues cuidarnos entre todos, ahora sí que ellos no se pueden proteger hasta cierta edad, entonces hay que cuidarlos muchísimo. Les digo, pongan todo en privado, todo lo que tengan de su familia que tenga que ver como con menores, por favor pongan todo en privado. Mejor no poste nada. Es por esta razón que yo no posteo absolutamente nada de mi hijo en ninguna de mis redes sociales, porque justamente lo estoy protegiendo de esto y esto lo he hecho desde, pues desde que estaba bebé. Al principio sí lo hacía, pero ya después dije. No, eso no me gusta y es por eso que lo hago Entonces, fantasmitas, cuéntenme en los comentarios Ustedes qué opinan de esto, les digo Si sí está muy loco, si sí es una teoría Una teoría de estas enormes que se ha hecho por internet Esta no es la primera vez pero pues ustedes qué opinan, cuéntenme en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, digo no porque les tenga que gustar el tema, sino como que la información que aquí se dio, los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video, recuerden mantenerse seguros y tomen en cuenta lo que les dije aquí sobre las redes sociales, los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente, sus saludos van hasta el final, besitos, bye. Hello, los saludos de hoy son para Evi Ramírez, para María Claret Ávila, Angeli Rodríguez para Cecilia Carranza, Valle Roxana y los seis comentarios del emoji secreto. Los quiero un montón y nos vemos al siguiente. Bye.